Ahora vamos a utilizar el direccionamiento llamado indirecto a registro con desplazamiento obviamente aquí voy a volver a utilizar un registro pero ahora de manera indirecta porque va a permitir seleccionar una posición de memoria a través del de registro de manera indirecta estoy indicando dicha dirección además esta dirección va a tener un desplazamiento numérico este tipo de direccionamientos se utiliza en las instrucciones de tipo LW, carga de palabra, y SW, almacenamiento de palabra. ¿Cómo indico en la posición de memoria en la cual vamos a o bien leer, en el caso de la carga, o bien escribir, en el caso del de almacenamiento? Lo hacemos de dos maneras, con dos datos. Por un lado, yo voy a tener un registro. Este registro lo vamos a codificar igual que en el caso anterior, con 5 bits. Por lo tanto, un número en binario puro de 5 bits representa uno de los 32 registros y yo voy a poder acceder a dicho registro en el banco. Este registro tendrá un valor. Al valor del registro le vamos a sumar un desplazamiento numérico, un inmediato. El inmediato está codificado con 16 bits. Estos 16 bits, claro, no se pueden sumar Directamente un valor de 16 bits con un valor de 32 bits, que es el registro. Lo que se le produce es una extensión de signo para que el valor numérico del desplazamiento que tiene 16 bits coincida con un valor numérico de 32 bits. Una vez que yo tengo dos valores del de mismo tamaño, se puede sumar. El resultado de la suma será otra vez un valor numérico de 32 bits. ¿Qué es este valor? La dirección de memoria en la cual voy a producir una lectura o una escritura. Yo puedo acceder a una palabra, a una media palabra o a un byte en la memoria en función de la instrucción. Si por ejemplo es LW sería una palabra completa, si es LH sería una media palabra y si es LB eh, sería un byte, de manera equivalente para los almacenamientos. Entonces esto sería el formato en binario, por lo tanto 5 bits para el registro, 16 para el desplazamiento. ¿Cómo se expresa en ensamblador? El desplazamiento numérico se escribe primero en base decimal. A continuación y entre paréntesis se escribe el número eh, o el nombre del registro. Vamos a ver un caso. El ejemplo LW162017, eh, en este caso el operando que está en... Eh, utilizando este direccionamiento, el indirecto a registro con desplazamiento es el que está indicado aquí en rojo. Lo que vamos a hacer es leer este dato de memoria y guardarlo en el registro 16. El registro 16 tiene direccionamiento directo a registro, pero el registro 2017 o el dato 2017 está utilizando este direccionamiento. Aquí el desplazamiento es de 20 y luego estoy indicando el número 17, que representa el registro 17 de nuestro banco de registro. Entonces, eh, esta instrucción utiliza el formato I. El formato I tiene el código de operación, dos registros, cada uno codificados con 5 bits, y a continuación el desplazamiento con 16. En particular, cuando utilizo el, el formato I, este registro 17 sería el registro base, el registro que me permite calcular la dirección de memoria, se codifica primero. El número 17 en binario puro es el 10001. A continuación, el otro registro que es el 16, direccionamiento directo. Y luego, el desplazamiento numérico, en este caso de 20, es este desplazamiento que hay que sumar al valor de un registro, en este caso 17, para hallar la dirección de memoria, es el inmediato que se expresa con 16 bits. Aquí el valor 20 se pone pues todos ceros y termina en 10100. 1, 0, 0. Por lo tanto, lo que tengo aquí en rojo sería aquel operando que tiene el direccionamiento indirecto a registro con un desplazamiento. Vamos a ver el siguiente direccionamiento, en este caso el llamado relativo a PC con desplazamiento. Es parecido al caso anterior, solo que ahora el registro que utilizamos no es un registro de propósito general, no es un registro del banco de registros, sino que es el contador de programa. Aquel registro cuyo valor coincide con la dirección de memoria de la instrucción que toca ejecutar. Este tipo de direccionamientos se utiliza en las operaciones de salto condicional, por ejemplo, BEC o BNE, etcétera, donde el salto a una nueva instrucción, en el caso de que se cumpla la condición, se representa mediante el desplazamiento relativo al valor actual del contador de programa. Por lo tanto, lo que haré es eh, tomar el valor del registro PC, el registro contador del programa, y se le sumará un inmediato que estará expresado en la instrucción con 16 bits en complemento a 2. Obviamente, habrá que realizarle previamente, para poder hacer esta suma, un desplaza, perdón, una extensión de signo a 32 bits, para yo poder sumar dos datos de tamaño 32. Una vez que yo haga la suma, este resultado, esta suma, es la dirección de memoria donde está la siguiente instrucción en el caso de tener que realizar el salto porque se cumpla la condición. Si no se cumpliera la condición, la instrucción que tocaría ejecutar sería la siguiente, la que se utiliza como siguiente por defecto, que es el valor actual del contador de programa, que es la dirección de la propia instrucción, más 4. ¿Y por qué 4? Porque todas las instrucciones en MIPS tienen tamaño 4 bytes. Por lo tanto, eh, un ejemplo, aquí voy a utilizar la instrucción BNE 1617 fin. BNE es la instrucción de salto condicionado a que no se cumpla una igualdad. ¿Entre quién? Entre dos registros, el registro 16 y el registro 17. Fijaos que estos dos registros utilizan direccionamiento directo a registro porque los codifico en la instrucción con el formato de 5 bits habitual. ¿Vale? El valor 16 se escribe 1000 y el valor 17 se escribe 1001. ¿Dónde está aquí el desplazamiento relativo a PC con desplazamiento? Por un lado, el registro PC está codificado de manera implícita, es decir, invisible en, directamente en el código de operación. El 000101 dice que voy a hacer una operación BNE con el, el registro PC y el registro PC no se codifica de ninguna manera particular por otro lado el destino del salto está representado mediante en este ejemplo mediante una etiqueta fin la etiqueta fin es una palabra que ha elegido el programador para indicar el destino del salto y numéricamente se, se representa o se codifica mediante un valor numérico de 16 bits vale en este caso particular la etiqueta fin voy a suponer que corresponde a una instrucción que es eh, la dirección de memoria 0040001C. Y que el, esa sería la dirección de memoria del destino, de la instrucción que recibe el destino del salto. Mientras que la posición actual voy a suponer que es 400000000. El valor de este salto, este desplazamiento, es valor relativo, es decir, es la resta entre ambos valores. Es decir, yo codifico realmente el tamaño del salto o la distancia que voy a realizar hacia adelante o hacia atrás. Si este valor numérico es positivo, el salto es hacia adelante, hacia una instrucción posterior, y si es un valor negativo sería un salto hacia atrás el valor que realmente se utiliza como base para este salto no es el valor actual del PC, que acaba en este caso en cero, sino este mismo valor más 4. ¿Por qué? Porque la actualización del contador de programa para que apunte a la siguiente instrucción, es decir, sumarle 4, es un proceso que se realiza muy rápido en, la, en el proceso de ejecución de las instrucciones. Entonces, cuando se descubre si se debe cumplir o no el, eh, la condición y, por lo tanto, si se debe realizar o no el salto, el valor de PC ya no es el, el que tenía, sino que es este mismo valor más 4. Por lo tanto, el valor que se codifica aquí en este desplazamiento es la diferencia entre fin, en este caso acabado en 1C, y el valor de PC más 4, es decir, acabado en 4. Entonces, aquí tendríamos este valor eh, del desplazamiento. Para complicarlo más todavía, eh, el valor del desplazamiento eh, que tengo se multiplica por 4. Por lo tanto, eh, no es tan fácil calcular el valor del desplazamiento según tenemos aquí eh, codificado en, en binario. ¿vale? Os recomiendo que veáis otro vídeo en el cual os explico eh, la ejecución de la instrucción BEC, que es similar a BNE, en el cual se ve en detalle cuándo se aplica esta multiplicación por 4, que finalmente supone añadir dos ceros por la derecha al expresar el valor en binario, y entonces por qué debo tener yo aquí la diferencia respecto a PC más 4 y por qué no, ¿vale? Os dejo luego en un enlace el siguiente vídeo que os recomiendo que os veáis.